Me llamo Eleonora, soy artista y activista, o por lo menos mis proyectos artísticos son bastante, tienen que ver mucho con activismo urbano y um, soy de bastantes ciudades, por lo tanto el, lo del municipalismo por encima del nacionalismo a mí me funciona bastante bien de acuerdo con mi estilo de vida. Um, actualmente vivo entre Frankfurt y Barcelona. Sí, creo que es súper neces necesario lo que está pasando. Creo que uh, justamente ahora donde estamos como viviendo un creciente nacionalismo, tener la ciudad como respuesta y como alternativa ante esa identidad nacional es súper importante. Y, y yo percibo dentro de, por lo menos de mi campo de investigación, percibo Barcelona como un motor dentro de un nuevo discurso. Creo que estamos a, a, a kilómetros y años luz de ser Ciudades sin Miedos, todas las ciudades que conozco, pero estamos empezando. Mm -hmm. Significa organización a nivel comunal, uh, organización de abajo, de ciudadanos. Um, significa volver a pensar en que es un espacio público, que son bienes comunes y, y cómo podemos manejarlos y decidir sobre estos bienes comunes desde, desde el ciudadano, desde, a través de procesos democráticos.